Esta es mi carta de presentación Con esto me confirmo a mí mismo lo que soy capaz de hacer Con esto Robos comienza a hacer ruido Creo que no mucha gente tiene el valor de hacer algo parecido Casi todos toman el mismo camino Yo decidí tomar otro alternativo Esto lo llevo soñando durante años Dejé una vez al lado de mi familia y amigos en mi zona de confort para lograr mi sueño en un país el cual desconocía dos años después mucho sacrificio muchas experiencias vividas se me da la oportunidad de hacer mi primer trabajo sólido my first EP un EP bien especial porque tanto como es el primero puedo dejar ver mi versatilidad con respecto a los ritmos y de cómo me adapto y los hago míos Siento que estamos destinados Y en verdad, creo que todo pasa por algo No sabía cómo lo iba a hacer, pero lo tenía que hacer Así que nos metimos a terror Admito que estaba perdido Esto siempre lo he sentido Siempre me he sentido diferente a todo lo que me rodeaba So, me he visto en la obligación de hacerlo Porque yo soy otra cosa I'm de thing You fumo. Amen. Um.